caíste, ya ríndete. No, no es el final, tú fallarás lo prometo. Asustaste, yo ganaré. No puedes ganarme, soy inmortal. Bueno ya eras, Golden Freddy. No hago nada más para Golden Freddy, durante la semana. Bonnie estás bien. Tengo una idea, debemos matar a Golden Freddy. Los mataré a todos. Bueno, ganaré pronto. Golden Freddy es un traidor. Estás listo. Debes estar aquí. Esto es muy importante. Bonnie estás bien. Golden Freddy es un traidor. Sí, eso es verdad. Quiero matar a Golden Freddy. Lo haremos. El plan se va a poner en marcha. Este es el comienzo del fin. No tenemos por qué obedecer a Golden Freddy. Tenemos que ser libres. ¿Quién está conmigo? ¿Qué mierda están haciendo aquí? No estamos haciendo nada. Ok, pero volveré pronto. ¿Qué estabas haciendo aquí? Te lo voy a contar. Eres un traidor. ¿Qué de carajos? Este es Pupet. Él nos podrá ayudar. Les voy a ayudar, mis viejos amigos. Ahora, un anciano sobros. Son los traidores. Debo pensar en un nuevo plan. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Dime. ¿Cuándo puedo volver a mi traje? Lo no sé, es muy peligroso. Así que me quieres matar, pues que así sea. Esto es solo el comienzo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué estás haciendo aquí? Eso no es de tu interés. Excelente. No tan rápido. No es tan simple. No te tengo miedo. Buen trabajo, y ahora, terminaré lo que empecé. Toy Chica, estás durmiendo. Buen trabajo. A mi plan. ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Y yo qué sé? Todo esto es un poco extraño. Este es su final. He matado a todos, pero no a ti. Buenas noches.